Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Gracias a Supergiros puedes enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord y en más de 20 puntos en todo el país. Número 3, primera balota. Número 1, segunda balota.